Amigos y amigas del Rincón del Ford, estrenando calidad, estrenando celular nuevo, tenemos mucha mejor calidad, fíjense cómo se ve el paisaje, la mano, todo espectacular. Bueno, tenemos un millón de cosas nuevas, eh, micro gasógeno nuevo, ya voy a estar mostrando cómo se usa, qué es lo que compré, cuál es la diferencia de soldar con gas de cocina. Eh, ¿Qué más tenemos? El radiador que estamos armando, el motor del 4 bancadas, el 187. Y fíjense. Cuando uno viene con todo el ánimo, con todas las ganas, tenemos cepillo nuevo también, pico para soldar nuevo. Ya voy a hacer un video extra de, para mostrar la soldadura, eh, cuál es la diferencia que hay. Bueno, junta nueva en el carbur, le pinté esta cortada acá con figurón, quedó bastante lindo. Bueno, cuando uno tiene todas las ganas de hacer las cosas bien, que viene con todo el ánimo, de decir, hace un montón que le meto mano al Falcon, me encantaría ir un día asado y meterle el mano con todo. Con toda la velocidad que se pueda, pasan estas cosas. Porta termostato nuevo y bomba de agua que está ahí. Bueno, fui a comprar bulones nuevos. 17 bulones nuevos. Calidad asquerosa. Fíjense lo que son las arandelas. Flaquita las arandelas. Ajustando la bomba de agua, ¿qué puede pasar? Ahí tenés. Ahí tenés la calidad del 2021. Lamentablemente nos venden porquerías Se me cortó el... No voy a decir malas palabras Pero se me cortó el maldito bulón Así que bueno Qué porquería Una cosa más para renegar Voy a ver si avanzo con esto Esto va acá Está desnuda esta parte Lleva este refuerzo ahí Lo voy a remachar, gente Lo voy a remachar Por más que usted diga nada Qué, qué crotada Van a ver que va a quedar bien Voy a remacharlo ¿Por qué razón lo voy a remachar? Porque si yo lo sueldo, se va a quemar la, el, la protección. el ¿Cómo se llama? El, el antióxido se va a quemar cuando yo pase la, el soplete y se va a volver a oxidar y se va a reventar. En cambio con remache, eh, pinto bien y nada, queda todo en perfecto estado. Acá está el ayudante, cobra barato. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, llegaron... Llegó el nuevo soplete Hemos evolucionado Acá es bastante fácil armarlo. Si se dan cuenta, este es el oxígeno y este sería el gas, el combustible. Y seguían según los colores: color, no sé qué color sería. Este es como un rojo, solamente que se ha desgastado. Color rojo. Donde va, voy a sacar el lambrito este. Nunca, nunca, nunca se usa aceite. En, para manipular los elementos de, de la soldadora autógena ya que al momento de hacer contacto con el oxígeno se puede, puede ocasionar una tragedia terrible así que ya están advertidos Muy buenas tardes amigos de Rincón del Ford Bueno, como les había comentado eh, termina esta parte, fíjense le había probado con remaches, pero no funcionó. Le puse tornillos y quedó espectacular. Este, me gustó, me gustó como quedó. Voy a hacer lo mismo del otro lado. No se ve tan prolijo, pero bueno, una vez que ya no sé si masillarlo lo que, pero una vez que lo que esté, esté puesto el guardabarro, todo va a ser bastante diferente bueno, acá todavía, creo que esto no lo voy a poder solucionar hoy, lo que les había mostrado acerca del del, del burón que se, se quebró, pero ahora me voy a poner a limpiar todo este desastre de los vidrios rotos voy a levantar el auto y voy a ver si puedo conectar el cardán. así vemos si podemos dar una vueltita en el auto descapotable de rincón del forno Vamos a continuar. No estoy grabando todo el proceso porque eh, hace mucho... no estoy grabando todo el proceso porque hace mucho calor y bueno el celular se calienta y nada no quiero que el celular se rompa. Así que bueno, tranqui. Eh, hoy vine medio mareado con un montón de cosas para hacer. No sé por dónde arrancar. Tengo estos dos autos que una vuelta en este, quiero terminar este, quiero probar el microgasógeno y bueno me parece que hoy no voy a soldar, sino que voy a dedicarme a hacer esto que es un poco más placentero vamos a meterle mano bueno, después de mucho esfuerzo logramos subir el auto fíjense que todos los Falcon están podridos ahí en, en el falso chasis ¿no? siempre la misma historia con el Falcon la mayoría está, está roto ahí así que bueno, ya tengo el, el espacio suficiente como para poner el, el cardan miren que impresionante la rueda los rolemanes como están, qué estado sanito, sanito, sanito gato nuevo, la verdad que una masa el gato se aguantó todo el, el peso del falco si como no fíjense la rueda sigue girando, girando, girando tremendo, deben ser los rolemanes estos de Canadá que son eternos vamos a ver qué, qué hacemos amigos, amigos Continúa la tarde, pésimas noticias para los que querían ver este auto andar, Mire, fíjense. Los elásticos están caídos, ¿sí? está cortada la manguera del freno y le falta la, como la grampa para sostener el diferencial. Y ahí, esa parte de ahí que no sé cómo se llama, donde agarra el cardan, está, está roto. Así que, nada, no no voy a, tenía pensado sacar el diferencial de este, pero después pensé que voy a tener que cortar la, la línea de freno de este para ponérselo a este. Así que bueno, no, no nos vamos a seguir distrayendo y vamos a, a terminar ese. Este lamentablemente ni siquiera vamos a poder dar una vuelta. Pero bueno, los quiero dejar con algo hermoso, algo hermoso que tiene este auto. Vamos a poner... Contacto acá, nuestra llave mágica. Les voy a hacer escuchar una hermosa melodía. A ver, me parece que ya sé cuál es el problema. Acá está molestando. Ahora sí, eh, contacto puesto y vamos a escuchar la sinfonía. Espérenme que se ha quedado. Se han desatado los cables. pasa que está suelto el acelerador listo, lo apago, lo apago, está sin radiador Un ratito, un ratito Bueno, el carburador, que supuestamente no perdía más, continúa perdiendo. Así que voy a retirarlo por completo y nada, vamos a hacer las cosas bien del todo. Vamos a sacar, calculo que se saca de acá de esta base esto me pasa por no pagar a nadie que sabe igual es una soncera hacer esto es muy fácil me imagino vamos que sale Adiós la garrafa.